El policía reconoció su error a pecho descubierto. ¿Qué significaría a pecho descubierto? Mm, digamos, en público, digamos, de forma abierta. Entende, entiendo yo. <risa> es, yo no entiendo igual. Si es en público, al, si a la primera, a la primera, cuando se da cuenta, y entonces eso, eso es el error a pecho descubierto. Así lo tengo entendido yo, por lo menos. Lo, lo reconoció sin reparos, en plan que lo dijo sin avergonzarse de lo que hizo. Eh, sin pensárselo. Reconoció directamente sin, sin tapujos, digamos, en sentido coloquial. Frente a las personas, no sé, la verdad. Que fue honesto. también tiene, también también tiene sí. sentido también sí uno aprende algo todos los días pues no mira sí. muy, bien, <ríe> muy, bien. <ríe> muy bien muy bien muy uh. bien sí, sí. <ríe> <ríe>